Kill him with this silence no no A mí me encantó el brillo de tus ojos Y me gustó tu labio rosa, El color de tu piel su mirada, quise hablarle y acercarme pero solo la observaba y me imaginaba besándola, acariciándola mi mente empezó a volar no podía dejar de pensar en el aroma de coco chanel es que sinceramente hasta me hizo la piel me tuve que acercar no me pude contener para decirle que el te, color te, te, te. de tu piel El color de tu piel me puso loco De pronto pensé pedirte una foto Pero dije que eso era muy poco Creo que Cupido de nuevo se hizo el loco Lazo una flecha y medio Directo al corazón Yo no quería enamorarme pero Con usted hago excepción Su sonrisa, su cabello, sus ojitos, su carita bien bonita Se sacó un conmigo pero de nuevo le digo Lo que más me gustó Sinceramente me gustó mucho el color de tu piel uh -uh. Tu piel, uh -oh, uh -oh. tu aroma coco Chanel. Uh -oh, uh -oh. El color de tu piel, uh -oh, uh -oh. tu aroma coco Chanel. Uh -oh, uh -oh. Dímelo, lo que quieres. Si the high Hyson, no es nada. La base de control, Yo Swing. Ok, A, D, E, Z. Yo soy la de